avanzando un poco más en el trabajo con pinceles vamos a unir un montón de cosas que son sencillas pero que orquestadas nos dan este tipo de efectos muy bien, voy a hacer un pequeño zoom por aquí más o menos y voy a crear una elipse pero le voy a regar un degradado voy a cambiar la dirección del degradado con la tecla G lo puedes regar de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo la verdad no interesa mucho el asunto lo que sí interesa es regar con estos colores en el panel de degradado, en el deslizador blanco, en el controlador blanco, vamos a colocar un verde un poquito claro. En el otro, un verde un poquitito más oscuro. Sí, más o menos por ahí. Y ahora voy a crear un círculo un poquito más grande, pero con un color de relleno así totalmente verde. El círculo que está por detrás lo seleccionas, das clic derecho y le pones enviar al frente. Seleccionando los dos objetos en alinear, voy a cambiar la opción que dice selección. Lo vamos a centrar de manera horizontal y de manera vertical. Y ahora lo arrastramos dentro del panel de muestras. Así simplemente clic y arrastras, lo colocas y lo vas a dejar ahí sin ningún problema. El degradado que se acaba de formar, en cambio, desde el panel de muestras lo arrastras para conservarlo ahí sin ningún problema. Ahora me voy a centrar en crear tres rectángulos y este rectángulo vamos a trabajar con estos tres colores que están aquí no lo voy a hacer tan grande, voy a hacer un otro pequeño zoom por ahí más o menos lo duplico, cambio de color, control D y cambio de color y ahora lo selecciono, pero me voy a los pinceles y en los pinceles lo vamos a arrastrar y vamos a elegir el pincel de arte Dando clic en OK, aquí le vamos a poner por ejemplo parte 1 pincel. Y donde dice eh, el anchura, nos vamos a quedar con la opción que dice Fixed o Cortado al 10%. Y clic en OK. Por el momento solamente hemos unido las piezas, las hemos creado, perdón, no las hemos unido. Entonces la vamos a crear de la siguiente manera. Seleccionamos ya el texto, el texto con el que estamos trabajando es una margaritas. En la apariencia lo voy a sacar desde aquí. En el relleno, clic, para crear un relleno con el degradado que hemos creado. Voy a cambiar la dirección del degradado de abajo hacia arriba, más o menos por ahí. Creamos otro relleno y en el segundo relleno ponemos el motivo que acabamos de crear está un poco tenso, tosco, fatal realmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? En el panel de muestras, vamos a dar doble clic en el panel de muestras, doble clic en la muestra para poder editarla, y dentro de las opciones de panel de motivo, con la flecha negra, voy a hacer esto, mira, selecciono los dos objetos con clic y arrastro, y los empiezo a achicar. Manualmente no me interesa realmente el, el, el tamaño, lo que me interesa es esto que está aquí, mira, para que lo puedas aprender mejor. Las opciones de motivo, clic y arrastras, si presionas Alt y Shift, se va a reducir en proporción. Entonces la idea es que pueda generar este espacio en blanco, lo voy a hacer un poquitito más pequeño, pero cada vez más pequeño para que se pueda ver mejor. Damos clic aquí en el visto, mira, seleccionas el texto, vamos aquí otra vez a esto, ya está un poco más pequeño pero sigue siendo un poco más grande, bueno, doble clic otra vez en el motivo, lo hacemos mucho más pequeño todavía, tenemos la herramienta de motivo, clic en el visto, y ya vamos teniendo algo que nos está fascinando, mira, no estuvo tan complicado, lo vamos a hacer de nuevo, doble clic, sin embargo ahora este degradado lo vamos a hacer un poquito más pequeño, doble clic para salir, y ya estoy obteniendo este efecto que realmente es el que me interesaba. Mira, qué impresionante, ¿no? Simplemente pocos pasos, grandes resultados. Ahora, en la apariencia, en el trazo, cualquier color, no te preocupes, cualquier color. Lo que nos interesa es crear o colocar ese pincel de arte. Uh -huh. Va muy bien. El orden voy a invertir de las apariencias y lo voy a colocar en la parte inferior. En el trazo que tenemos aquí, lo vamos a hacer un poquito más grueso para que lo puedas ver mejor. Quizás unos 6 puntos nos esté quedando al pelo. Mira, qué impresionante todo esto. Ahora voy a sacar esto de aquí, de la mesa de trabajo no la necesito. Y vamos a terminar ya esta última parte dando un efecto eh, de, de degradado. Así que duplico. Ese texto con toda la apariencia, en el panel apariencia, en más opciones, le vas a quitar la apariencia. Ok. Si gustas, pone un color blanco, no pasa absolutamente nada. Y lo voy a convertir en curvas. Es importante crearlo en contornos para poderle dar el efecto y el acabado final. Ahora, con la herramienta de la elipse, clic y arrastras para crear más o menos una un elipse por ahí. Le voy a cambiar de color para poderlo diferenciar de lo que voy a hacer en este momento, presionando Shift, ok, si ves que están los dos objetos totalmente seleccionados, me voy a ventana y voy a encontrar la opción que dice busca trazos. En busca trazos, clic donde dice busca trazos, la primera opción que vendría a ser dividir. Estos objetos eh, se agrupan por defecto, así que es importante desagruparlos. Lo importante es que yo me quiero quedar con solo la parte superior perdón un rato se me fue un poco de más esto que está aquí con clic y arrastro voy a borrar un poquitito más estos objetos que están aquí y solamente me he quedado con la parte superior que vendría a ser la letra blanca vamos a seleccionarla una por una presionando la tecla de SHIFT siempre la voy a agrupar, objeto, agrupar y ahora aquí tenemos una opción, ya no necesito el Pathfinder, lo voy a cerrar. Tenemos esta opción que está aquí, este degradado, que va de blanco, perdón, que va de azul hacia negro, lo voy a cambiar con la idea de que se pueda eh, eh, fundir de azul hacia un transparente. Pero el azul no lo quiero, lo quiero en blanco, así que en el panel de degradado, doble clic Cambio el color blanco. Ahora lo voy a subir aquí. Voy a asegurarme que esté enviado adelante. Voy a hacer un pequeño zoom aquí para tratar de colocarlo muy bien. Más o menos por ahí. Sumo hacia atrás. En el degradado, en el otro color, igual lo voy a elegir de color blanco. Ya casi está. Nos falta prácticamente un pelito. La tecla G y ahora puedo... Eh, modificar ese degradado las veces que sean necesarias hasta poder llegar a este tipo de efectos si lo viste no estuvo complicado estuvo bastante interesante en resumen pocos pasos y grandes resultados utilizando un degradado y un motivo y un pincel de arte ¿listo? entonces Vamos al siguiente ejercicio que realmente lo vamos a sacar también así igual de bueno.